¡Hola, bebexas! Mi ¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Amigos, hoy les vengo a traer algo diferente. No es una recomendación, más bien es una reacción. Eh, descubrí... Que próximamente va a salir un Biel, pero no cualquier Biel, amigos. Todos conocemos el Biel de Tumuns, el que abordé un poquito cuando di la opinión y pues mi impresión de Genway, Amigos, no sé si recuerdan Tumuns 2, sí, donde dije que pues salió Benjamin, Pavel, Earth, Chen, bueno, Jung, Nine y todos ellos, ¿no? Amigos, este video que se estrena es un detrás de lo que pasó en la producción de Two Moons. O sea, hay más, hay algo que no sabemos y que el eh, director, si no lo recuerdo mal, quiere contarle al mundo, quiere contar lo que él vivió eh, detrás de la grabación de Two Moons 2. Entonces, amigos, voy a reaccionar al tráiler de de este de este Biel este bueno según la información que encontré el Biel se llamará Call it What You Want próximamente transmitido si no recuerdo mal en marzo o abril uh, amigos este Biel es pues como les dije lo que pasará bueno lo que pasó detrás de la producción de Too 2 el director que pues estuvo trabajando en la productora con Motive Village y con los chicos pues quiere contar cómo él vivió las cosas y, y aparte de, de eso eh, va a tratar sobre pues, el productor o el director que se enamora de uno de los eh, pues, actores que está actuando en Biel. Eh, quiere contar cómo sucedió y cómo él vivió las cosas, como les dije. Vamos a empezar con la reacción. Amigos, yo no lo he visto, me dijeron la semana pasada, pero no lo he visto, entonces vamos a ver el tráiler. eran dos minutos el trailer amigos. Sí, de Nina No. Tonight. en DIY. Tonight. Ya. Co. <greso> C. R. Co. ¿No? Güey. Sí, no, no hizo. O sea, por lo que estoy entendiendo, obligaron a alguien a hacerse una operación, o sea, de la nariz Pero ¿por qué, güey? No hagan eso No veo mucho, así que vamos allá otra vez Ay No sé Eh, amigos, se ve protección humilde, la verdad Pero, o sea, se ve que va a estar bien buena ¡Es en la playa! Amigos Se ve buenísima ¡Qué rollo! Güey No, no, no, no, no, no, no O sea Vamos a verlo otra vez porque no razoné muy bien Entonces vamos a volver a verla. Claro que sí Wey. Amigos, se ve que va a estar buenísima Güey es que si esto es lo que... O sea, un poco de lo que pasa detrás de tu mundo va a estar increíble. Y aunque se vea de producción humilde. Se ve súper bien. Impactada, amigos. Güey, ya quiero que salga. No dice cuándo sale. Pero... Pero pues va a salir pronto. O sea, ya ven que en los trailers por lo general dicen cuándo va a salir. Dice... Early y en 2021, entonces... O sea, pronto en 2021. Pero, amigos... Güey... ¡No! Madre santísima de la papaya, güey. No seas mamón. Amigos, es increíble. Ok, ok. A primera vista, vamos, vamos un poquito a... A como... A digerir el, el teaser, ¿no? A primera vista, como les digo, se ve de producción humilde. Eh, no veo muy bien a los actores, no, no los conozco, no, nunca los había visto. No se ven mal, se, ve, se ven prometedores, prometedores amigos. Y, y necesito que este carnal se corte el pelo. Digo, no se ve feo, pero no sé, traigo algo con tu pelo. Es como. Pero bueno. Eh, amigos, es que no, no sé O sea, por lo general yo me emociono Nada más y digo, güey, sí Pero Pero, ay, es que Sí Estoy en shock es que, Amigos, es que estoy muy emocionada O sea, yo pensé que iba a salir Earth Porque, pues Dije, ah, pues como es el, el, el director de le tomó dos y sabe qué pedo? Pues con él, dije, pues a juego lo va a meter Lo va a meter ahí, pero pues no lo metió Igual bueno, no pasa nada Espero que él este, Vea pues que su historia No va a quedar en el limbo O sea, no va a quedar como que Ahí nomás O sea, de, lo, de los problemas que hubo Y las quejas Que no le resolvieron Los problemas que quedaron Así nomás eh, Pues espero que Ert esté muy satisfecho porque principalmente, de lo que yo me enteré, dicen por ahí, ¿no? Eh, de lo que yo me enteré es que el, el que tuvo más problemas con la productora y con la, la empresa fue Ert. Entonces, bueno. Pues, ojalá que le guste mucho el trabajo. Digo, a mí como fan me está encantando. Necesito más, necesito que salga ya. Este Biel se estará, pues, transmitiendo por Gaga Ulala. Es una... Aplicación, no sé si es página, pero es una aplicación donde el, todo su contenido es LGBT. Entonces tiene variedad, amigos. Eh, va a tener variedad, se va a estar traduciendo, transmitiendo por ahí. Gaga Bulala es pues, una aplicación, como ya dije, que busca fomentar el bien sano, sin ningún problema, que todos estén a gusto en su área de trabajo. Entonces vayan y apoyen a la amigos. Para que vayan a descargarla cuando salga... Cuando salga Calid What... Calid What You Want. O sea, llámalo como quieras. No sé. Sí, pues esa sería la, la, la, la traducción. Entonces, hay amigos, no emoción. Ya les estaré diciendo yo, ya sea por Instagram o por Twitter... Cuando sale, y yo creo que voy a grabar reacción del primer capítulo, porque este, estaría increíble. Ay, amigos, ya me emocioné. Bueno, amigos, este, este video es rapidito, porque pues tuve muchas cosas que hacer entre semana, y pues lo estoy grabando así. Entonces, um, espero que os haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos. Comenten si quieren que siga subiendo material de este tipo, reacciones, opiniones y cosas así. Y pues aunque no me digan, pues igual yo voy a subir porque la verdad que está muy divertido. Jugarme a la youtuber. 10 a 10. Pero bueno, eh, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, que se los voy a dejar en mi Twitter también. Tengo TikTok, pero la verdad no lo uso mucho y tengo pura bozada, entonces... La semana que viene y los quiero un montón.